Muy buenas a todos. Hoy estamos acá con una persona muy especial en un momento muy especial. Les quiero hablar primero del momento especial, es porque hoy estamos haciendo el lanzamiento formal de VIA Kids y tenemos a la persona que está encargada acá, que ha sido el docente eh, líder con, todo, con todas las conferencias y los cursos. Él se llama... Michael Sandoval. Michael, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muy, muy contento de estar acá con ustedes. Me alegra mucho. Michael tiene una historia muy particular que quiero, que quiero que nos comentes. ¿Quién es Michael Sandoval? Pues Michael Sandoval es una persona muy apasionada por el tema de la educación, eh, por el tema de los grupos humanos. Eh, desde los 12 años estoy trabajando con grupos humanos, con niños eh, empecé a trabajar en temas de educación experiencial, luego trabajé en una fundación eh, que es la fundación más importante en Latinoamérica para niños superdotados, que es la Fundación Alberto Merani. Y desde esa época me ha apasionado la educación, me ha apasionado... Eh, poder enseñar cosas útiles para la vida real eh, pues digamos ese, ese es Michael y eso, eso te salió porque vos tenés una historia de vida muy muy interesante esa historia de vida contanos brevemente contanos de dónde sale pues digamos que mi proceso como emprendedor empezó en la fundación Alberto Merani ellos hicieron un experimento y le dijeron a todos los empleados renuncien al empleo y conviértanse en empresarios éramos 12 proyectos y solamente sobrevimos dos entonces ahí empieza como mi carrera como emprendedor y fue una cosa increíble porque es, es todo el tiempo estar al límite, todo el tiempo tener retos, todo el tiempo estar motivado y, y también gracias a ese experimento, que le agradezco mucho a mi mentor Alejandro de Subiría, eh, yo encontré mi sentido de vida y mi, mi sentido en la existencia. Me, me contaste o investigué un poquito, porque tu mamá es una gestora importante de todo esto. Contanos brevemente que, cómo hizo ella para, para motivarte. Pues digamos, mi mamá es un ejemplo de, pues digamos, de vida. Mi mamá es una madre soltera. Ella me tuvo a mí cuando a mi padre eh, lo meten en la cárcel. Eh, ella tenía que trabajar y pues digamos... Eh, so, ayudar a sostener a mi papá estando ella embarazada, eh, visitar a la cárcel, irse ella sola porque su familia no estaba acá, eh, a, a tenerme a los nueve meses con una barriga inmensa, entonces yo le, le, le admiro mucho a mi madre, y ella me enseñó que las cosas importantes en la vida siempre tenías que lucharlas, y, y era un ejemplo de tenacidad, de valor y de, de, de salir adelante. Ella me dijo una vez, y me acuerdo mucho, muy pequeño, si no te rindes vas a ser invencible entonces pues nunca me he rendido y he salido adelante siempre con esas enseñanzas de mi madre muy bien entonces yo me pregunto con todos estos chicos que has ayudado tanto jóvenes como, como niños yo como padre de, de dos adolescentes, yo digo, hombre, esta persona que todavía no tiene hijos, que digamos que esa, esa experiencia no la tiene, ¿cómo es capaz de ayudarle a mis hijos a emprender y, y emprender, digamos, que en cualquier, en cualquier cosa que quiera hacer? Pues fundamentalmente uno tiene que entender algo y es, los, los padres, los buenos padres eh, cumplen tres funciones la primera, tener un estilo parental adecuado es decir, saber cómo relacionar la autoridad con su hijo segundo eh, identificar su talento y hacer todo lo posible para que lo pueda desarrollar y tercero, eh, desarrollarlo afectivamente, en el tema del talento pues tú no ves a papás convirtiéndose en futbolistas después de que descubren que su hijo es talentoso en el fútbol o si de pronto a los 17 años dice quiero ser ingeniero, el papá no se convierte en ingeniero para poder desarrollar su talento, entonces lo que hacen los papás eh, fundamentalmente es buscar personas que se han especializado que han tenido éxito en algún campo del saber o del quehacer humano y poder tener mentores para que su hijo pueda desarrollar estas cosas yo me he ganado cuatro premios de emprendimiento en Colombia, pero además de eso, además del tema de emprendimiento soy eh, psicopedagogo, entonces sé en cómo funcionan los procesos mentales de los niños, los procesos de aprendizaje y tengo una especialización en psicología educativa, entonces es como todo el tema académico para saber cómo aprenden las personas, toda la experiencia mentoreando a más de 5600 maestros en 260 colegios en el país, pero además de eso emprender desde hace 10 años y ganarme 4 premios de emprendimiento, eso es como lo que la diferencia entre, entre una persona que no tiene hijos pero se ha dedicado a saber cómo funciona la mente de los seres humanos cómo eh, funcionan los pros de aprendizaje y cómo funciona la vida de, del emprendimiento maleteando o diciéndole que no eh, sentándome con rectores y que me digan no, no me gusta su producto, me encanta su producto hablando con papás, con niños, bueno, ese tipo de cosas Muy bien, entonces si has digamos que has, has hecho mentoría a muchos de estos de estos jóvenes contanos cuáles han sido cuáles han sido los logros de los chicos qué dicen los papás cómo se sienten cómo se sienten los chicos y los papás después de que eh, reciben esta mentoría pues tenemos muchas experiencias nosotros estamos impactando 1546 niños en cinco colegios distintos pero además de eso mentoriamos de manera particular a, a los niños eh, nosotros queremos generar un espacio de vínculo y de amor entre padres e hijos donde se encuentren una hora a la semana con sus sueños y entonces en ese proceso han pasado cosas increíbles desde niños muy destacados que adolescentes de 17 años que en dos días han facturado 560 dólares hasta niños de 5 años que les enseñamos mira eh, así es como debes llamar a un cliente a una persona que le quieres vender en el caso de un niño que se llama nico que vende sus maticas decoradas y la cosa y el niño inmediatamente después de media hora de, de, de proceso eh, llama a sus clientes y empieza a vender por teléfono o sea son cosas increíbles no solamente por pues, el tema de, de, de ganar dinero sino lo que está detrás de las experiencias de los niños digamos que detrás de vender, de, detrás de emprender, detrás de, de, de todas estas actividades está una estrategia para el desarrollo de seres humanos buenos. Si tú eres mala gente, disip, indisciplinado, si tú eres rencoroso o eres mala persona con los otros, pues nadie te va a comprar y nadie va a hacer negocios contigo. Hemos encontrado que el emprendimiento es la mejor estrategia de desarrollo afectivo. Otra historia que te podía contar es, tenía un niño que su pasión era poder decorar e cuadernos, él se llama Santi, es de y su madre y su padre han estado muy pendientes del proceso y Santi le dijo a otro niño mira te vendo mis cuadernos decorados y el, el otro niño emocionado le decía de una los dame diez. y al siguiente día el otro niño le dice no mire sabe que ya no ya no se los quiero comprar ese niño claramente pues lloró es, estuvo muy afectado pero eh, después dijo bueno ¿Qué más puedo hacer? Pues me voy a la calle y en el parque de su barrio encontró otros niños y los vendió y aprendió a desarrollar esas, esas cosas de tolerancia a la frustración, esas cosas de, de, de fracasar y aprender del fracaso. Yo les digo, mis chicos, si tú aprendes de tus fracasos, estarás condenado al éxito. Y eso es lo que aprenden los niños en libertarios. Habilidades de verdad para la vida real. Michael, y ¿Todos estos procesos han sido, han sido que los chicos siempre tienen que hacer una venta o hay, o hay algún tipo de emprendimiento social o algún otro tipo de emprendimiento? Eh, nosotros tenemos siete niveles de emprendimiento que los niños eligen de manera voluntaria. Nosotros nunca imponemos nada pues, porque el emprendimiento es eso, la libre empresa y la libre iniciativa, el espíritu humano libre. Entonces lo primero que hacemos es trabajar sobre los sueños de los niños. Hacemos en la primera sesión un mapa de sueños que nos permite saber el que anhela. Tenemos un niño que quiere, por ejemplo, no sé, comprarse un beagle. Otro niño que quería gastarle el cine a sus papás. Tenía cinco años y quería invitarlos de su plata a sus papás a cine. O había otro niño que era mucho más social. Entonces desarrollamos siete niveles de emprendimiento el primero puede ser el individual aprenden a administrar la primera propiedad privada que son ellos mismos, el siguiente es el familiar, si tienen algún, alguna dificultad con sus padres con sus hermanos, pues empiezan a desarrollar un emprendimiento en ese ámbito el siguiente nivel es comunitario empiezan a, a solucionar problemas de su comunidad, entonces tenemos niños por ejemplo que cogen las botellas plásticas las amarran a los postes y empiezan a pedir donaciones para darle comida a los perritos de la calle y como eso hay montones de proyectos sociales Están los comerciales, que son los niños que se dedican a vender un producto, un bien, un servicio. Están los comerciales en redes, que son estos niños que montan sucursales en los otros salones para poder desarrollar una red comercial. Están redes de mercadeo, los, ahí se meten con la familia buscan alguna de las 10.000 multinacionales que tienen ese modelo de negocio y montan una importadora y una comercializadora de productos y el último nivel es emprendimiento desde cero, donde los niños crean su propio producto y empiezan a desarrollar su sistema. Muy bien. Yo por acá estoy viendo de reojo que tenés un par de libros sí. interesantes. Yo quiero que nos contes qué son, ese, qué son esos libros. Pues estos libros los escribimos nosotros y básicamente lo que hicimos fue coger los mejores libros de emprendimiento a nivel mundial y los convertimos en estructuras con una pedagogía especial que fue la que aprendimos en la fundación Alberto Merani que es pedagogía conceptual entonces haz de cuenta como la síntesis lo esencial si tú lees por ejemplo un libro de Robert Kiyosaki tú vas a encontrar muchas ideas pero como desarticuladas eso es información que no tiene forma lo que nosotros hacemos es convertir esa información en estructuras y esas estructuras las instalamos en la cabeza de los niños para que vean la realidad de una manera diferente por eso es una pedagogía distinta y claramente es un libro de cómic entonces lo los chicos eh, lo que ven es una cosa muy llamativa al ojo no es un libro ladrilludo sino desarrollamos esas estructuras y esas estructuras se desarrollan a partir de un cómic y en los colegios particularmente lo que hacemos es ese cómic lo convertimos en un juego de educación experiencial o sea los niños van a una clase pero es en realidad un juego cada sesión es un juego distinto y van desarrollando esos conceptos y van desarrollando su proceso como, como emprendedores muy bien eh, Michael, yo quiero contarle pues también a, a toda la audiencia de toda Latinoamérica que ya tenemos dos cursos montados de VIA Kids ya están en la plataforma hay uno que está montado en YouTube y próximamente dentro de dos semanas vamos a tener un curso de profundización donde le vamos a enseñar a los niños cómo emprender y bueno, niños y adultos niños, perdón, niños y jóvenes a cómo emprender Quisiera que nos contaras por qué, o sea, qué cosas prácticas les vamos, les vamos a enseñar a esos niños en ese, en ese curso. Primera cosa práctica, cómo facturar en un mes 100 dólares. ¿Sí? Segunda cosa práctica, cómo venderle a sus clientes. Cómo hacer una llamada y de esa llamada le compren. Cosa práctica, cómo conseguir clientes. Cosa práctica, cómo crear un producto, un servicio Cosa práctica, cómo vincular voluntarios si es un proyecto social o vincular socios a tu emprendimiento. Cosa práctica, cómo conseguir inversionistas. Eh, cosa práctica, eh, cómo estructurar y administrar su tiempo para que pueda emprender y no solamente emprender, sino organizar toda su vida. Esas son como las cosas prácticas que nosotros creímos que eran muy importantes para el mundo del emprendimiento inicial, para que nuestros niños aprendan habilidades para la vida real. No. Michael, entonces yo primero quiero agradecerte mucho, invitar a toda la audiencia de Vialab y a toda la audiencia de Latinoamérica a que participe, a que mire los videos y a que participe de VIA Kids, porque aparte de esto, vamos a tener este resto de año, cada mes, mes y medio, dos meses, vamos a tener unos módulos nuevos donde les vamos a enseñar a los chicos muchas cosas, aparte de emprendimiento, cosas tan prácticas en la vida como cómo relacionarse con los amigos, cómo relacionarse con la familia, cómo relacionarse con, con, con una novia o con una pareja. Michael, eh, espero que estés muy bien y te esperamos acá. No, Muy contento de estar acá. Vamos a hacer todo lo posible para que sus hijos aprendan cosas en la vida real, para que se conecten con una educación que los inspire, una educación que los transforme y una educación que cambie vidas. Y recuerden, el futuro es libertario. Bienvenidos a el nuevo Vía Kids.